pronto con la experiencia? Preparado, preparado. Preparado. Listo. Siempre. Ya está, ya está. ¿Ya está? ¿El a casa? No. Sí. El leño, bueno, amor, lo ha lasciado de natura. ¿Pasito una vez? ¿Pianito? ¿Vaya? ¿A la derecha? Perfecto. ¿Verdad? Voy a Perfecto. Vale, pone una mano aquí. Doy la guarda. Ok, también la otra. Empuje. Empuja. No, recto, recto. Empuje, empuje. Déjate empuja. caer la espalda. Empuje. Vale, presiona. pegado saltito? No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Empuja atrás eh, y atrás. Okay, empuja. empuja atrás. Empuja atrás. La ah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. rodilla derecha va a empujar. Rodilla derecha, perfecto. tres. ¡No! Oh. Empuja. Empuja. Empuja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora el sentido es, mira, te voy a el té en el talón todo el plazo en el Oh. empuja. ¿Qué pasa campeón? Voy a bajar ahí. ¿Qué dices? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, mucho, mucho bellísima experiencia. ¿Cómo te lo Me l'aspettavo un poco diversa Diciamo un poco más che so, mi dava un senso più di vertigine, un po' di, di vertigine soprattutto, in realtà è stato molto pacifico come esercizio, quindi devo dire che è stato molto più, emozioni diverse, ho provato di quello che, che aspettavo, molto molto bello, molto pacifico, grande. ¡Gracias!